Estamos tratando la, la ley de fortalecimiento de lucha contra el contrabando. Tiene dos objetivos, primero el de fortalecer a las Fuerzas Armadas y a la Policía para que el trabajo que llevan adelante sea efectivo. Además se va a facilitar en defensa propia la utilización de armas de fuego. Pero al, eh, por otra parte se están endureciendo los de delitos tipificados dentro del Código Penal con más eh, sanciones. Eh, considero que es una norma de puro derecho y que va a facilitar eh, que la aduana y las otras entidades eh, del Estado, como la Policía, el Ejército, como también el Ministerio Público, trabajen de manera coordinada.